Esto es en serio. Él es Luis Carlos Díaz. Y ella es la mejor compañera de cuarentena, <risa> es Nagis. Miren, hoy es el... Ya se me olvidó qué día es. Es el día cuarenta y pico de cuarentena en Venezuela. Seis semanas en esta historia, en este país, que se ha convertido en la mejor excusa para un gobierno sin gasolina. Y vamos a hablar entonces de qué ha pasado en Venezuela con el control de precios. Porque es que resulta que hay mucho interés en la información sanitaria, pero como está tan controlada esa información y hay tanto temor y hay gente que está pendiente de ver quién dice un poquito más, a ver si se lleva preso un médico, a ver si se lleva preso a otro periodista. Venezuela está rompiendo los récords de América Latina en gente presa. Así que bueno, impresionante. El control de precios puede ser un tema sumamente interesante porque nos está marcando la vida. Eh, lo es y además eh, tenemos que insistir con ese tema. El, el, la pandemia se transformó en la mejor excusa para el gobierno de Nicolás Maduro y, y, y todos los planes de control que alguna vez tuvo y no pudo desarrollar <risa> a ver, después de casi 21 años en el poder y ahora es perfecto porque lo estoy haciendo por tú. Bien, estoy cuidando tu salud, estoy cuidando a los tuyos, así que usted en su caso, usted, sh, silencio, si me lo llevo preso, porque no respetó la cuarentena, si usted, la, y dale con la agenda marcada a través del virus y con el adelanto. Además, que una vez que se levante el confinamiento, vendrá una... Una normalidad vigilada. haganme ustedes el favor con este concepto. Es el sueño uno de cualquier sistema totalitario. Es impresionante. <risa> y además lo hice con, con alegría, con satisfacción. Poco a poco, poquito a poco, lo iremos controlando. Y entonces, no van a no. No es la primera vez que Venezuela tiene anuncios o amenazas, porque al chavismo le va mejor con las amenazas que con las promesas. Oh, sí. No es la primera vez que tenemos amenazas de controles, de precios, porque ya ocurrió en el pasado. Y es importante que la gente recuerde todas esas historias de escasez desde el año 2000, 14, 15, el 16, que fue como el de la riebre tremendo. Pero es que, ojo, los controles de precios en Venezuela tienen más de una década y significaron en su momento faltas de leche, aceite, azúcar, café, arroz. Porque básicamente el control de precio inserta una perversión en la economía que hace que para las empresas y los comercios no sea atractivo vender algo. ¿Por qué? Bueno, porque tiene un precio marcado que le genera pérdida y que si además hay inflación, que en este caso hay. Hiperinflación, bueno, terminas perdiendo. Y son tan balurdos, la verdad, es que ofertan la cosa y ni siquiera han sido capaces de dar con los precios. Es decir, en este caso, Estaré que la es a mí, el gran responsable para decir: mira, logramos firmar un acuerdo y aquí están todos los empresarios y los comerciantes contentos, no hombre, una cosa, una felicidad por este logro en mesas de trabajo. Divertidísimo. Además, la narración de la periodista de BTV que hablaba del acuerdo acordado con los acordadores. De la bueno, más acordación posible. No, no, no. Una vaina impresionante. Pero lo que tenían que decir, lo más importante, no lo dijeron, que son los precios. Han pasado ya tres días y no tenemos precios. Pero es que además hay empresas que se han atrevido, a riesgo otra vez de que las intervengan y las amenacen, se han atrevido a decir, epa, pero esos precios no los acordaron con nosotros. Porque son eufemismos, son maneras propagandísticas de llamar las cosas. Nunca ha habido precios acordados en Venezuela. Así es. Los precios se imponen, son se imponen a la mala, a la brava. Antes se hacían prometiéndole a empresas y comercios que los productos iban a estar subsidiados, o que iban a tener acceso a dólares preferenciales. Y la gente se quedó con esa leyenda. Es como, no, no importa, ese camioncito allá lo podemos saquear, porque eso ya está pagado. Esa leyenda de ya, ya eso está pagado, eso, eso ya lo cubrió el presupuesto público. Pues no, resulta que Venezuela vivió una suerte de normalidad, de un año para acá, de normalidad dentro del sí, caos, porque se logró abastecer nuevamente el mercado, porque básicamente le dejaron a la gente trabajar dejaron que los empresarios se arriesgaran, importaran materia prima con su propio dinero, le pusieran los precios a sus productos y se vendían. Eso empieza a quebrarse otra vez. Ah, y, y lo tiene que hacer el centro, entre otras cosas, porque una vez más vamos al mito de los 27 rubros esenciales y tales esta gente. La que dice, yo creo que mejor planteamiento que el que hizo Roberto Dennis del equipo de Armando.info, nadie. Denis está exiliado, entre otras cosas, por haber investigado a fondo todo el tema alrededor de los CLAP, de la enorme corrupción que representaron los productos de las cajas CLAP, y dice, bueno, qué vaina, o sea, si es verdad la lista que se ha publicado hasta ahora en dólares, de estos precios en dólares, sería sí. interesantísimo saber por qué el Estado venezolano siempre pagó más cara todas las cajas CLAP que lo que está pidiendo ahora a cada una de estas empresas que vendan sus productos, porque fue capaz de pagarle a los mexicanos unos productos de peor calidad, de mucha peor calidad, mucho más costoso Esas preguntas seguirán ahí dando vueltas, pero Naki, en paralelo a este desastre, hay cosas que están pasando por debajo de la mesa. Mm. Por debajo de la mesa, ¿qué está pasando aquí? Mira, yo creo que pasaron dos grandes cosas importantes. Una tiene que ver con la medición de indicadores que fue capaz de decir en voz alta Nicolás a Jorge Rodríguez en una de estas transmisiones en VTV y pasó un dato terrible, que es que sea Venezuela el cuarto país en riesgo en una crisis alimentaria en una hambruna. Somos el cuarto país a nivel mundial con la mayor cantidad de personas en riesgo. Eso de la vulnerabilidad se mide por la capacidad que tiene el país de producir, importar o tener disponibles alimentos para su población. Y hay cuatro países en el mundo que están en borde, en riesgo o ya viviendo hambrunas. Yemen, la República Democrática del Congo, Afganistán y el cuarto es Venezuela. ¿Qué pasa aquí? Que no solamente es una cifra muy grave que 9 millones de personas no, no tengan en Venezuela lo suficiente para comer y necesiten ayuda humanitaria lo antes posible, sino que es que además cuando se mide en América Latina y el Caribe toda la población que está en riesgo de vulnerabilidad, Venezuela tiene la mitad de toda esa gente. Es. Y a eso se le suman esas 9 millones de personas, se suman 17 millones de personas que tampoco logran consumir alimentos balanceados tres veces al día, no logran cubrirlo. Es decir, estamos en una situación de mucho, mucho riesgo y eso hace que con la cuarentena se empeore, porque la gente está produciendo menos que antes. En efecto, y además todo el asunto de, la, de las ligeras movilidades que ha habido entre fronteras a razón de la cuarentena y de, la, de los rangos de desesperación que tienen algunos de nuestros migrantes, porque no pueden mantenerse en las ciudades a las que llegaron, él ha sido muy mal tratado por el chavismo. El chavismo ha hecho burla de la decisión de los migrantes, les ha dicho, bueno, pero regresen, sé que nunca les iba a pasar algo como esto. Hay, hay una mofa innecesaria en la urgencia con la que esta gente tiene que volver a sus casas, porque al menos aquí no tienen que pagar alquiler. Allá hay unos rangos de, de vulnerabilidad tan altos que, bueno, necesitas resguardarte con lo mínimo. Pero el asunto acá es que cada vez que usted lea que la FAO dice, que el Programa Mundial de Alimentación dice, que tal dice, que en América Latina hay un riesgo de tanto por ciento de hambre, Venezuela es uno de los países que reúne el mayor porcentaje de personas con altísimos niveles de vulnerabilidad. No podemos alimentarnos todos con lo que producimos y en el marco de un control de precios, esto se agrava. Por una guerra... No, por un desastre natural que acabó con los sembradíos, no, señor. pues no. Resulta que cuando se revisa la actividad del agro venezolano, el agro no tiene acceso a combustibles, a semillas, a abono, a des... Todo no se les permite trabajar libremente. Y hasta este momento no ha sido nada por un bloqueo económico internacional contra Venezuela, porque la situación del agro está empeorando desde hace al menos una década. Así y que... lo han reclamado... Todos los días de la cuarentena, LCL. si alguien no ha respetado la cuarentena, han sido exactamente los agricultores que todos los días han salido en el Vigía, en Tinaquillo. En Trujillo, en donde sea decir, pana, necesitamos gasolina. Aquí tengo lechugas, aquí tengo yucas, aquí tengo plátanos, aquí tengo lo que corresponda a sus terrenos y no hay manera de movilizarlos a los mercados, a sus centros de distribución, porque no hay gasolina. Un tema del que este gobierno no habla el asunto, la crisis gravísima de gasolina que está viviendo Venezuela aún no forma parte del guión oficial. Hay otra cosa que se si entró en el guion oficial y la capturó Susana Rafali, que ha sido una de las expertas en temas de alimentación en Venezuela y es que el propio Nicolás Maduro en una llamada a BTV mm. reconoce que lo que más responde la gente en las supuestas encuestas de la base de datos Patria, Patria es que su mayor problema es el acceso a alimentos. Y así como sobre 80% de, la población, por de la población que ha respondido, digamos que ya hay un sesgo de entrada, que es que es la población que tiene acceso a esa plataforma mm -hmm. digital, está quejándose por falta de acceso a alimentos. Sí. Y se le cuela, se le va la información. Ahí todavía has anotado algunas cosas interesantes. No, además, porque Surreal. Nicolás dice, eh, o sea, lo único que reconoce son los alimentos. Y el tipo dice, es verdad, o sea, es, un tema, es un tema en el que estamos trabajando, seguimos trabajando en él, pero lo grave es que no se convierte en un asunto trascendental porque no nos no lo tomamos en serio. Lo que dice Nicolás no, no tiene la importancia que debería tener si fuese una figura de autoridad. Que rudo es entender así, en la práctica, lo que significa tener el poder, fácticamente, pero no tenerlo en términos de autoridad. Tú puedes tener todas las armas, el control de la fuerza armada, todo lo que tú quieras, pero tú no eres una voz, que marque agenda dentro de la sociedad venezolana, porque no te creen. Y tampoco se puede decretar la productividad. Si yo decreto que las tierras den papas, bueno, dan papas y se pudren porque no pueden llevarlas a los centros de venta, y eso está pasando. Hay otra cosa, y es que en esta pérdida de credibilidad, de legitimidad, también hace falta, Naki, que se replantee la figura de ¿Cómo se le responde a los medios libres? Porque me resulta que es como un diálogo de poder con poder. Genre. Es decir, BTV miente, llama alguna figura de poder a BTV y miente, nadie le pregunta. Es decir, es gente que no está acostumbrada a ruedas de prensa, porque no se hacen ruedas de prensa reales, uh -huh. no, está, no está acostumbrada a preguntas libres, no está acostumbrada a ser interpelados por su gestión, por las cosas que hace, y todo eso hace que, al final, vivan en ese mundo de mentiras y de narrativas que han creído que les pase de largo. Les pasa tan de largo que se multiplican los problemas. Bueno, ya tú ves. O sea, tenemos un ministro de comunicación que algunos días aparece disfrazado de chichero, que otras veces aparece como, como una suerte de ministro de intriga, que te va a explicar en una suerte de guerra fría, de la pandemia, qué es lo que está ocurriendo. Este señor juega roles a placer, pero siempre que quieren le encasquetan una bata blanca porque se supone que es médico, porque se supone que es psiquiatra, no importa que lleve N años siendo un ministro de propaganda. Má Y sin embargo yo me tengo que tomar en serio el rol de médico, porque cuando quiere ser médico, es médico. En este juego de ponerle precios a las cosas, nadie. Ajá. ha habido anuncios tan locos como, por ejemplo, ponerle precios en Petros que es una cosa absurda, porque en teoría el petróleo estaba anclado en buena parte de su estructura, anclado al precio del petróleo, el precio del y petróleo, que de petróleo se hundió petróleo. más se hundió no, más que las plataformas petroleras que estaban por ahí, o sea, un desastre esa es una, y la otra es atarlos al precio del dólar pero el dólar reconocido por el Banco Central de Venezuela Ajá. todo esto nos hace preguntar entonces, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué la tasa del Banco Central de Venezuela no es confiable en nadie. Ay, yo no ¿Eh? sé. Bueno, no pues, está subiendo como el paralelo. Resulta que Venezuela tiene un control de cambio desde el año 2003. Es decir, ya hay toda una generación de venezolanos oh. que no conoce las casas de cambio, que no conoce una economía libre, no. Que, no, que, no, que, no, que no ha ido nunca con bolívares a un banco para que se lo cambien por Exacto. dólares Exacto. libremente, por dólares, por peso, por, por reales, por lo que sea. Es decir, no, no hay, no, eso, no, eso no existe, y el Banco Central de Venezuela mantuvo artificialmente un precio bajo durante mucho tiempo, y eso tenía un, un, una contraparte que era un dólar paralelo, pero ya tenemos un, unos cuantos meses en los que el Banco Central de Venezuela ha ido persiguiendo el dólar paralelo. Y en ocasiones está hasta por encima, tratando de atajarlo, tratando de, de, de atajarlo, pero, pero es absurdo. El banco, el banco Central de Venezuela pone cifras, pone tasas, pero esas tasas no se corresponden en buena medida con la realidad sino que es una competencia con el paralelo. Entonces, poner los alimentos a esa tasa, lo que va a hacer es como que se acumulen unos precios que pueden ser rarísimos, muy absurdos. Pero, por algo, Tarekela y Samir dicen, tranquilo, ¿ah? además de haberles impuesto, perdón, acordado estos precios, el diálogo se va a mantener, la imposición se va a mantener para que los precios no se desfacen. Que de es lo que, que pasa. Loco por el amor de Cristo. Bueno, de hecho están ¡Ah! celebrando el aumento de salario. Pana. Claro. O sea, salario. Son dos dólares a la tasa de hoy. Son dos dólares lo que está cobrando un trabajador en el sector público que gane salario mínimo. Los tipos lo anuncian como si fuese un logro. Como el único país que en medio de la pandemia ha aumentado el salario a dos dólares. Cínico y lo celebras con la historia de decir a la gente que el Cesta Ticket es salario, cosa que es mentira, y que son dos dólares más, entonces $4. salario de cuatro dólares son un problema porque eh, los precios a los que están marcados los productos son totalmente distintos y ese desfase entre capacidad productiva y un montón de cosas, lo que impide ver es que tenemos un estado que no tiene liquidez, un estado que lo que hace es inventar, incluso se inventan monedas artificiales Tal porque cual. no tiene liquidez real. Entonces, ya que no importa, lo que está tratando de ver es cuánto le saca a las empresas privadas para repartirlo en cajas clave, ver cómo se las hace llegar a, a, ni siquiera a las comunidades, no, a los suyos, a la gente que tiene que mantener fiel. Así que, ¿por qué? Porque están en otro planeta. Aquí, hay otra cosa, y es que... En todo esto hay una línea que ha sido como transversal, ya tú la mencionaste anteriormente, y es que un problema de falta de abastecimiento, controles de precios, se le suma, que en este momento hay escasez de gasolina. Bueno, parece elfira, más eh, bonito decir no hay gasolina, quizás es. sea más elegante, porque la gasolina pasó a ser, como muchas otras cosas, eh, digamos limitadas. En Venezuela pasó a ser del estricto control del Estado y lo más lamentable es que igual como ha pasado con otros rubros, no están ni siquiera homologadas las normas alrededor del control de las gasolineras. Va a depender de la autoridad militar que esté gestionando, que esté controlando esa gasolinera en particular. Hay algunas a las que les da la gana de asumir la prioridad que tienen ambulancias u otros servicios públicos. Y hay algunas que no, que simplemente lo hacen para policías, organismos de control del Estado, pero no le parecen prioritarias las ambulancias. Valga la imagen de los bomberos, de los funcionarios de Protección Civil arrastrando una camilla a pie en San Cristóbal, como una hermosa manera de resumir hasta dónde ha llegado la escasez de combustible en Venezuela. Y sin embargo, eso no trasciende a la agenda del Estado. No ha habido una cadena, una transmisión desde el Estado que diga, oye, sí es verdad, tenemos un problema con la gasolina. Nada. Es un problema... Silente y mientras eso no forme parte de su agenda, es imposible que se piensen en algunas soluciones. Con algunas variables que son públicas y conocidas, por eso es que esto parece mentira. El país con las mayores reservas petroleras del planeta, un país que tiene refinerías con capacidad de producción de tanta gasolina como requiera el mercado nacional e incluso para exportar. Entonces, no se nos ha explicado por qué no se está extrayendo petróleo como antes, Gracias. ni por qué no se puede refinar en las plantas nacionales. Uh -huh. Es decir, no se explica. La gente dice, es que están paradas, es que no funcionan. Pero explíquelo. ¿Quién fue el encargado de que eso se parara? ¿Quién fue el encargado de que, de que fracasara ese modelo en Venezuela? ¿Por qué cambias autoridades a Eulogio del Pino, o a Manuel Quevedo, o a quien corresponda? ¿Por qué los has cambiado y nunca Nunca dan la cara por sus gestiones. Terminan haciendo lo peor, no reestructuran un carrizo, quedamos produciendo menos barriles por mes. La cosa es un desastre. Gestión a gestión y nadie responde por eso. Y esto entonces significa, aquí que la gasolina pasa a ser ahora un problema nuevo, no solamente porque conseguirla es complicado, sino que al costo paralelo al que la están cobrando, ahora se sí afecta a las estructuras de costo de alimentos, distribución, de llevar cosas, de lo que sea, porque ahora sí se empieza a tomar en cuenta. De hecho, un envío pasa a ser más costoso por la gasolina que por el costo del envío ¿En a las tarifas que están cobrando los caciques de las bombas, que son los que se están encargando ahora de decir cuánto se le vende al que hizo tres días de cola, cuánto se le vende al que está pagando por pasar rápido. Porque hoy un litro de gasolina es más costoso en Venezuela que en Hong Kong. A pesar de tener las reservas probadas más grandes del mundo, bla bla bla bla bla, bla nosotros dejamos de producir petróleo. Somos un país donde hay petróleo, pero sacarlo es costosísimo. Tenemos una maquinaria vueltas leña. Esta gente dejó de invertir, dejó de hacer lo que tenía que hacer. De allí que todos estos planes alrededor de las modificaciones que hará la gerencia, la nueva gerencia de PDVSA, tiene muchísimos más puntos en contra que a favor. ¡Ay! Ahora sí se van a abrir a los capitales privados. ¿Bajo cuáles prioridades? ¿Quién carrizo va a meter los reales en esta historia? ¿Para competir con quién? ¿Con la Fuerza Armada Nacional? Además, ¿con cuál legitimidad? Porque el problema base es que las autoridades que están digamos, llevando adelante la administración de la empresa carecen de legitimidad para tomar decisiones que atentan directamente contra la soberanía o las leyes de Venezuela. No se diga más. Vamos cerrando entonces, Naki, con recomendaciones de libros. ¿Quieren entender qué está pasando en Venezuela, aunque no sea un libro de Venezuela? Voces de Chernóbil, de Alexievich. Qué duro, es muy duro. Es un libro... Ay, sí, es un libro muy duro. No, yo no lo recomiendo para unos días como este. Pero yo sí recomiendo un libro de una voz femenina, maravillosa, venezolana que tenemos acá con nosotros. Y es que El costurero de lata, de Naki Soto, no, no, libro si de ediciones para. AB de la UCAP, ya está otra vez impreso. Señores, hay una reimpresión de Costurero de lata y eso es una gran noticia es bien bonito de verdad hubo, hubo un error en la primera edición que se corrige en este y es demasiado cuchillo. ver verlo modificado es muy cuchi de verdad, así que esto ha sido en serio ella es me Soto, es Luis Carlos Díaz sí. y lo que ladró por allí se llama Pepe, Pepe Soto nosotros estamos a la orden en youtube.com/Naki Luis Carlos. Todo pegado. Y también pueden suscribirse a nuestros contenidos y apoyar la producción de ellos uh -huh. en patreon.com/Naki Luis Carlos, igual, todo pegado. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima edición.